Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En esta lección te voy a enseñar a hacer este tipo de patrones Te vas a dirigir a la barra de herramientas Seleccionamos el marco rectangular Damos un clic Y te recomiendo que trabajes con anchura y altura Con esas dimensiones que tienes ahí presente Vamos a dar clic en OK Ahora en el panel de muestras Colocaremos un color Pero solo de relleno, nada de trazado En este momento me voy aquí a Efecto 3D, Extrusión y Biselado Vamos a previsualizar, donde dice profundidad y instrucción, vamos a digitalizar 95 puntos y ahora daremos clic en OK. En este momento vas a seleccionar esto que está aquí y con clic y arrastrar lo vas a incorporar de manera directa en el panel de muestras. Si no lo necesitas, lo vas a borrar. Ahora te recomiendo que dibujes un rectángulo de todo el tamaño de la mesa de trabajo. Y una vez que está creado, te vas aquí al panel de muestras, damos un clic y ahí lo tienes. Sin embargo, le vamos a hacer una pequeña modificación, dando doble clic al patrón que has creado, donde dice tipo de azulejo, vamos a elegir hexadecimal por fila. Salimos de aquí, y mira, te ha quedado súper bien. ¡Listo! Se imprime. Nos vemos en la siguiente lección. Suscríbete hoy mismo a nuestro canal, activa la campanita y déjanos tu comentario.